Febrero 4 del 2018, recorrido de desempate, velocidad y conducción. Mauricio Guevara en Concuex, de la Liga Ecuestre de Cundinamarca. 8 puntos de penalización, su tiempo 3603. Mauricio Guevara aquí en Montó a